aquí, como ya todo el mundo casi sabe, toda España sabe que el sector 6 y el sector 5 de la cañada real llevamos más de dos meses sin luz. No tenemos ninguna respuesta eh, creíble, todo lo que nos dicen eh, los responsables de la cañada real, que hay una sobrecargar la red y a base de eso se nos corta la luz. No sabemos cuál es el, cuál es el problema, ¿no? no tenemos ninguna... No tenemos ninguna contestación veraz de qué es lo que está pasando, simplemente nos están diciendo que hay una sobrecarga en la red. Es, eh, eh, esa, esa versión es falsa, porque ¿dónde estaba la sobrecarga hace cuatro meses que sí teníamos luz? Lo que estamos pidiendo eh, son contadores de luz, eh, que podamos pagar nuestra, nuestro suministro eléctrico como cualquier ciudadano eh, español, pero. ...inmediatamente eh, el restablecimiento de la luz... ...esto empezó en el 20 de diciembre de 2019... ...empezaron los cortes intermitentemente... ...cada vez que se cortaba la luz nos decían... ...que era por sobrecarga en la red... ...y por eh, plantaciones de marihuana en el barrio... Eh, hemos estado durante las navidades del año pasado, todas las navidades sin luz, se ha vuelto a restablecer la luz en enero, otra vez en marzo volvimos a tener el mismo problema, justo cuando se decretó eh, la pandemia y el estado de alarma en España hemos estado casi 15 días sin luz otra vez y ahora desde el 2 de octubre hasta la fecha de hoy estamos sin luz. Obviamente, si esto fuese en otro barrio eh, de Madrid, no hubiese sido lo mismo. Estamos convencidos de que esto es una estrategia política eh, para cansar a los vecinos, para que se vayan de la cañada indignamente. Y eso venimos a decir, dignidad a los vecinos de Cañada. Cada vez que salimos en los medios, la cañada real, la delincuencia, la droga, la plantación de marihuana, el barrio chabolista... Todos estos mensajes estamos intentando romperlos. La Cañada Real no es un barrio chabulista. Mi casa es una casa construida con cemento y con ladrillo. No es un barrio de droga. La Cañada Real son 16 kilómetros donde solamente un kilómetro se dedica a la droga. Pero se dedica a la droga... Porque se derribó la barranquilla en el 2006 y se trasladó toda la droga a la cañada real para no molestar a las personas que están viviendo en edificios y en pisos y en barrios, entre comillas, normalizados de Madrid. Pues la excusa, la de siempre, que hay muchas plantaciones de marihuana, que hay sobrecargar la red y que no, no hay, no, la empresa no da, no da abasto. Y eso es mentira, lo vuelvo a repetir. Si existe la marihuana encaneada, seguro que esa marihuana, esa plantación, ya ha muerto. Porque qué plantaciones de marihuana van a resistir en tres meses sin luz en el frío. La solución de la Cañada real actualmente para el suministro eléctrico, que dejen ya de abusar que pongan la luz. Sabemos perfectamente que no es cuestión de sobrecarga, es cuestión de que la empresa de Naturgy el 17 de noviembre nos han comunicado que están intentando trabajar para dividir los sectores y lo que han hecho es poner un aparato limitador para que limite la velocidad o la potencia del suministro entonces si por ejemplo te doy un ejemplo no es exacto pero es un ejemplo si por ejemplo antes consumíamos eh, digamos 1500 kilovatios ahora nos han limitado a 500 kilovatios y obviamente no, no podemos eh, co eh, vivir con 500 kilovatios o sea cuando llega a 500 kilovatios el aparato salta y cae la luz y ahora mismo obviamente es que no hay luz indefinidamente o sea no ...no intentan poner la luz ni un minuto durante el día ni durante la noche... ...simplemente quiero lanzar mensaje a todas las personas que nos critican... Eh, ...por el hecho de que sean mujeres marroquíes con panuelo que salgan a reivindicar... ...son mujeres con panuelo, sin panuelo, con tatuaje, con rastas... ...siguen siendo mujeres humanas con derecho a reivindicar sus derechos... ...aquí estamos veniendo a gritar nuestros derechos... No estamos mirando ni por nacionalidades ni por religiones, esto es un servicio humano, o sea, se están violando los derechos humanos y sobre todo los derechos del menor. Lo más grave, lo más grave, enfermedades, enfermedades en personas mayores, enfermedades en eh, niños, eh, bebés de dos años que, les, que se les corta la respiración eh, por las noches por falta de aire eh, adecuado, en una vivienda normal, todo lo que respiran los bebés y los niños es aire frío, luego hay personas mayores con enfermedades muy graves que necesitan estar enganchados a la red eléctrica o tener la medicina en la nevera, que actualmente no se puede. Y lo más grave, lo más grave que quiero contar es que hace nada una señora se quería quitar la vida por depresión de estar dos meses seguidos a oscuras.